deseo de triunfar y sacar adelante a su familia, José Cornejo los siete días de la semana busca ganarse algunos centavos, que le permita pagar la mantención de cinco niños y una esposa. Yo me siento feliz por haber laborado para la familia, porque de eso depende mi persona, de poder sostener a la familia con éxito y vivir feliz con mis hijos y con mi esposa también luego, pues, yo tengo los cinco niños estudiando. Hace algunos años, José en busca de mejores días migra al extranjero, en donde gana algunos dólares que permiten formar su microempresa basado en la heladería. Dos años viene trabajando en el Cantón Paute y sus comunidades, brindando al público frescura en tiempos calurosos. Sigo colaborando acá para este sector, lo que es el Cabo, Paute. O sea, por, eh, me gusta por lo que me casé acá yo, eh, esta zona. Yo la verdad soy de Cuenca pero los veo que Paute es una hermosa ciudad que me gusta y me va a gustar siempre. José vive en la parroquia El Cabo, de donde 15 minutos en carro hasta el cantón Paute. José en este trayecto lo recorre con un triciclo de lunes a domingo. El éxito de su negocio está en las ganas y el optimismo que le pone todos los días. ¿Qué tiempo se toma en viajar desde el sector El Cabo hasta el cantón Paute? ¿Qué tiempo hace? Una hora y media, a veces dos horas, depende del cliente que eh, compra en el camino, los carros que es, hacen estacionar también. Se toma el tiempo, se toma el tiempo. Es un recorrido eh, que hago todos los días, pero a veces la suerte. La suerte del negocio es a veces bien, a veces malo, a veces sí. Eh, como le digo, si siquiera para la defensa en, en nuestro país. El sustento familiar de José se basa únicamente en la heladería. Él también distribuye el producto en algunas comunidades y cantones. Se distribuyó en el Cabo, eh, distribuyó para las tiendas, eh, para Gualaceo Normalmente yo tenía que viajar al exterior... ...para poner este negocio propio de los helados... ...yo distribuyo, soy distribuidor de los helados en El Cabo. Esperando que el calor motive la venta de estos ricos helados... ...José recorre las calles de Paute en busca de sus clientes... ...hasta llegar un sitio cercano a las escuelas... ...lugar en donde los clientes más pequeños se encuentran. Algunos saben que hoy es día de promoción... ...por eso van directo hacia José para adquirir sus helados... Les doy dos helados por 25 centavos. Hay veces que les doy helados gratis en las escuelas. Eh, me siento feliz, como les digo, trabajar con, para los niños y con los niños. Y eso será siempre hasta, hasta cuando yo obtenga o sostenga este negocio. El trabajo incansable, más los regalos y el carisma de José, ha hecho que sus clientes grandes y pequeños sean constantes, por lo que José está agradecido. Yo les agradezco de mi parte a todos los niños también, porque de ellos dependo yo. Los niños son mi felicidad porque con ellos trabajo. Al final, José se siente orgulloso de lo que hace y ha logrado. Es por ello que compartió un mensaje emotivo de superación. El trabajo en nuestro país existe. La gente que requerimos de no solamente de ir al exterior. Aquí también hay trabajo. La gente que trabaja en este lado, yo trabajamos, aquí también hay dinero, aquí también hay cómo vivir. Yo me siento feliz de haber venido, feliz con la familia que estoy acá. Estoy más bien aquí que allá... Este, estar en el exterior, eh, este, digamos, laborando, aquí también hay. Yo no sé, la gente, bueno, dice que el trabajo no hay, pero para mí, ni la ida ni la vuelta me ha dado igual, el éxito mío es aquí el trabajo.